¡Hola chicos! ¿Cómo están? Continuamos eh, El lunes anterior est estuvimos haciendo eh, algunas, eh, revisando algunos videos De la llamada que ocurrió el día 5 de marzo, domingo Sí, sí, 5 de marzo, domingo eh, Entonces, lo que vamos a hacer es continuar con la última señora que se nos quedó por analizar que era Marina Worry. Esta señora de acá es a, a la que vamos a analizar en este momento. Oh, thank you so much, Angie. Uh, it's uh, my great pleasure and honor to spend some time with you. Hola, Angie. Angie. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gran honor poder compartir contigo y estar aquí. Y uh, guys, if you can put in the comments some hearts and love for all the presenters who have been on the stage today. Milushka did a great job and Diana, I did not understand everything that she was saying, but I know it was powerful and emotional. And Angie, thank you so much. So put some. O sea, esta señora estuvo en la llamada <coughs> y no entendió absolutamente nada. Hearts in the comments, please. Familia, si pueden por favor pongan unas rosas y corazones en el chat. Diana, este, no entendí bien lo que dijiste, pero transmitiste una energía tremenda, ¿no? muy conmovedora, Angie también, tremenda, muy chat, y Miluska también, muchas gracias por la invitación, por estar aquí. So, I wanted to um, talk to you guys a little bit. Uh, I know that you see today a successful woman uh, who lives the life of her dreams. Yo quiero hablarles un poco. Yo sé que ahora ven a una persona exitosa que vive la vida de sus sueños. Ese uh, este señor que está traduciendo es el hijo de Juan Carlos Reynoso. También, mucho cuidado cuando ustedes vuelvan a ver a este señor promocionando cualquier cosa. Porque esta gente eh, hace mucho tiempo que desconoce lo que es el trabajo honrado. Y ya se les hizo costumbre estar en este tipo de plataformas robándole el dinero a la gente. Entonces, mucho cuidado con este señor cuando ustedes lo vuelvan a ver. Y la verdad es que estoy muy bendecida porque tengo una vida grandiosa y, y estoy muy agradecida por eso. Business partner and the life partner. Tengo un esposo increíble que ha sido una gran bendición, es una tremenda pareja y ha sido mi pareja también en los negocios. I have amazing kids and uh, i do the business that i really love the business that impacts lives of millions of people around the world then unos hijos niños increíbles también y hago un tremendo trabajo que literalmente es para impactar a, a la gente alrededor del mundo i have the ability to travel the world and uh empower women which is my greatest passion tengo la oportunidad de viajar alrededor del mundo y empoderar, a, empoderar a las mujeres que es mi gran pasión And I have a really good lifestyle. I enjoy uh, the beautiful freedom that uh, Eric and I were able to create for ourselves. Y tengo un estilo de vida maravilloso y vivo el estilo de vida que Eric y yo hemos querido crear para nosotros. But it's not always been like this. Pero no siempre ha sido así. I started just, Otra historia como ahora. just like you at the young age. And uh, I'm coming from the third world country. So that's why I feel Uh, that we have a lot in common with you guys Pero no siempre ha sido gracias a Dios hemos superado eso. I started my own business when I was 18 years old and uh, I was super excited and I was super passionate and I thought that I can conquer the world. Yo empecé mi negocio cuando tenía 18 años, tenía mucha hambre, me sentía muy empoderada, sabía que podía conquistar el mundo. I, I got a really good gift from uh, my grandma and my mom since I was a little girl. They told me that I'm strong, I'm powerful, and I can achieve everything I want in life. Mi mamá y mi abuela me dieron un tremendo regalo cuando era niña. Me dijeron que yo era poderosa, inteligente, que podía conquistar el mundo. And I was little at that time, naive, and I believed that that I'm a superwoman. Y yo era en ese tiempo, era ingenua, entonces yo me creía eso, te podía conquistar el mundo. And as you can imagine, uh, life started happening to me as well, and I had my share of losses and failures and mistakes and things that did not go the way I planned. Y como can imagine, imaginar, la vida también me pasó a mí. También he tenido mis fracasos, mis pérdidas. Y ha sido un proceso de crecimiento. Todos ellos tienen algo en común y es que <coughs> vienen de familias humildes. Ahora, no estoy diciendo que esto no sea real. Al igual que como pasó en el caso de Dayana, Dayanita, que le hicimos un video y apareció ahí en los comentarios, hablando cualquier tipo de, de, de, de locura. Que inclusive Dayana me puso de que en julio empezaban a pagar y que me tenía que retractar y que... Chalala, chalala. Dayana, eh, y este también es aprovecho este mensaje para uh, um, para enviar, enviarle un mensaje a Dayana. Dayana, todos esos mensajes, y sé también que usted le escribió directamente a, per, uh, a una muchacha, una señora... Que puso en los comentarios y le escribió usted en privado en WhatsApp de que tenía que ser agradecida y que todo lo que usted quiera. De que me retaba a mí, y tengo esos mensajes grabados, eh, a que si en julio no, no le pagaban a la, a la gente de Omega Pro, que, eh, que yo tenía que hacer un video retractándome. Y esto y acepto la apuesta Claro que sí, con muchísimo gusto Usted no sabe la cantidad de apuestas Que he ganado yo con el tema de Omega Pro Y no sabe la cantidad de gente Que no ha pagado <ríe> Y no digo temas económicos Sino eh, temas de que Se tienen que disculpar y no lo hacen Entonces yo esperaría De que si en julio Yo le voy a escribir a usted Vía Whatsapp, porque tengo su número de Whatsapp Le voy a escribir a usted Y le voy a decir Dayana, hoy es el último día de julio Usted me dijo Y le dijo a la gente que en julio Iban a pagar Y cosa que no sucedió Y usted sigue aferrada a ese tema Entonces cuando eso suceda Yo espero que usted también Haga un video Diciendo que eh, Usted estuvo engañando a la gente Porque Omega Pro no pagó Y yo me voy a encargar De el último día de julio Recordárselo y mandarle un mensaje, y aquí vamos a estar presentes esperando su respuesta. Work Marketing Company when I was 21 years. Y esta señora eh, Marina Ward es una señora que tiene demasiada cara dura porque después de que su esposo estuvo eh, como coach eh, y motivando a la gente para que y utilizaban el nombre de Eric Ward. Para meter a muchísimas más personas. Y ahora en este día, el día de hoy que está más que confirmado que Omega Pro es una estafa. Y que se fue con el dinero de todos. Debería tener el mínimo de vergüenza y no aparecer más. No mostrar su cara más y deslindarse mínimo de todo esto. Pero ella sigue ahí promocionando. Ella sigue ahí eh, eh, Tratando de incautar a más personas y eso es lo que a mí realmente me da asco de este tipo de personas. Al igual que Dayana que trabaja con el miedo que tiene a todas las personas que están en, en sus grupos eh, manipuladas diciéndole que si están con ellas van a recibir el dinero, de que si están con ellas y se pasan a Go Global que les van a dar una cuenta y que todas las cosas. Y que realmente utilizan el miedo como método de manipulación. Y sé lo que usted va a decir, Dayan usted me va a poner una denuncia y que me va a demandar y que chalala, chalala. Porque es lo que todos ustedes hacen, es lo que todos ustedes dicen. Entonces, si usted piensa hacer eso y ir por la parte judicial, créame que yo estoy preparadísimo también. Entonces, eh, porque tengo pruebas suficientes de todos los temas de los que usted eh, ha incurrido ante la ley. Y no es una amenaza. Es simplemente porque sé que todos ustedes trabajan igual. Trabajan con el miedo. Trabajan con la manipulación. Y tarde o temprano van a utilizar esa carta bajo la manga. Te voy a denunciar. ¿Por qué? Porque así es como trabajan ustedes. Y hasta la fecha no me ha caído ni una sola denuncia. Porque todos ustedes tienen rabo que les majen. Y rabo bastante, bastante grande, tienen muchísimas cosas, y hay cosas que yo no digo en los videos porque realmente son temas bastante fuertes, entonces pero ante un juez, sí se pueden decir ese tipo de cosas pero sigamos chicos porque ya nos desviamos un poco del tema y sé que Ayana va a ver este video y va a estar ahí pendiente porque sé que es fan de este tipo de contenido y que ha estado ahí viendo estos mensajes, and I absolutely love the passion, the mindset, and the attitude of people who are involved in this amazing profession. Yo empecé la carrera en network marketing cuando tenía 21 años. Y de verdad que me sentía muy apasionada, me encantó la industria. Uh, what, what was the last thing you said, Marina? I'm sorry. That uh, I love the passion of people and the attitude and the mindset. Oh, le encantaba la, la actitud de las personas, la energía de la gente y la mentalidad que tenía en la gente. And I was uh, I was successful running my business, plus I was doing network marketing, life was good. But in my mid thirties, uh I ended up uh, being a single mom and I lost all of my business y perdí todos mis negocios. My previous marriage was not a very healthy relationship because uh my ex-husband was Uh, emotionally and verbally abusive to me. My uh, no me fue muy bien mi me And I feel I my heart goes to everybody who were ever physically abused because nobody, no man, no child, no woman ever have to be can be abused or should be abused y lo siento por todas las personas, las mujeres, los niños que han sido abusados porque nadie nadie debería pasar por eso. Todo eso que ella dice sí es bastante importante, eh, tiene mucha razón, pero bajo el contexto que se utiliza, bajo bajo la premisa, ¿por qué es que ellas Quieren manipularte eh, eh, emocionalmente, quieren crear una empatía contigo, es, eh, eh, es lo que está mal. Y es lo que pasaba con el caso de Dayana, que en la, en la llamada de ella quiso también ponerse a llorar, cosa que a mí me parece bastante eh, fuera de lugar. <coughs> y. y, y, y y está bien, es su historia. Nadie dijo que fuera eh, falsa. Pero, repito, a lo que vamos es que utilizan estas tácticas emocionales para que usted sienta empatía, para que usted se sienta identificado con este tipo de personas. Lo que crean es, lo que quieren es crear un, un pequeño vínculo, un lazo de amistad para que usted caiga tarde o temprano. Todo lo que ellos hacen, toda su vida, todo, eh, todo lo que ellos hablan es con el único objetivo de atraer a más personas y eso es lo que está mal. How do I recover from that? Muchas veces siento que yo puedo recibir un golpe, pero cuando tú aplastas mi mi alma, cuando pisoteas mi corazón, ¿cómo puedo preocuparme de eso? So I realized that in my memories I lost that confidence, I lost that belief in myself, I lost that strong and powerful woman that I was once. Entonces me di cuenta en la mitad de mis treintas que yo perdí todo eso, que perdí ser esa mujer empoderada, inteligente, porque tenía el espíritu roto. Y me tomó tiempo recuperarme de eso, volver a creer en mí misma, en confiar en mí misma. Y, y aquí seguimos. Uh, I'm sorry, what was the, the very last thing you said? Como que tiene uh, la voz de Juan Carlos Reynoso, that, that incluso el nombre, pero no es su cara. Find this woman and find my strength, my belief in myself. Okay, y sí, me tomó un tiempo encontrar la fortaleza en mí misma y poder creer en mí misma otra vez. So, if you're going through a challenging time right now, understand that I know your pain, I feel your pain, I've been there. Así que si en este momento estás pasando por un, un mal momento... Uh, créeme que yo sé lo que se siente, no siento tu dolor, sé, sé, todo lo, sé por lo que estás pasando. I know what it feels like when you don't know how you're going to feed your kids tomorrow. Sé cómo se siente el no saber cómo tú vas a alimentar a tus hijos mañana. I know what it feels like when you're... Adelantémoslo un poco porque la verdad sí está muy pesada esta poco, charla. Pero estamos siempre buscando opciones, opciones de qué hacer con el evento. So there are two kinds of people. One... Unkind in this situation would just continue to be afraid, would continue to be stressed, would continue to wait for the. Un momento ya, ya está. O sea, nadie había tocado el tema en estas cuatro personas que pasaron. Nadie había tocado el tema de, de, de, de Omega Pro en la situación y esta señora así lo está tocando, parece. Voy a volver un poquito porque no me quiero perder esa parte. Y como todas las personas en el mundo estábamos cruzando nuestros dedos, uh, esperando que todo esto acabe pronto. And we knew that things didn't go as fast as we wanted to, and different restrictions and challenges continued for a couple years. Y sabemos que las cosas no sucedieron como nosotros queríamos, después vinieron más restricciones, las cosas se pusieron más difíciles por los próximos dos años. So we were hoping until midsummer to see if things gonna change. Entonces estamos esperando a ver si a mitad del verano las cosas iban a cambiar. And then when we realized that there is no way we're going to host big live event in December and have 7000 people who already bought tickets to show up. That would not be possible. Y nos dimos cuenta de que iba a ser imposible hacer ese evento de los 7000 tickets que ya habíamos vendido, era iba a ser imposible hacer ese evento. And here is the key concept. The key difference Entrepreneurs adopt. Entrepreneurs change. Entrepreneurs pivot. Se adecuadan a la situación. Ellos también cambian. So at that time, we waited for a little bit. We were already making a lot of changes in our uh, business, but we were still looking what to do with the events. Entonces, en ese tiempo, nosotros esperamos un poco, pero estamos siempre buscando opciones, opciones de qué hacer con el evento. So, there are two kinds of people. One pues kind of the Entonces, existen dos tipos de personas. Están las personas que van a estar esperando, van a depender del gobierno, a ver qué es lo que van a hacer y, y simplemente van a esperar. And there's another group of people who are entrepreneurs, who are ready to change, who are willing to pivot even when it's scary. Y el otro grupo de personas son los emprendedores que están dispuestos a cambiar, dispuestos a hacer las cosas dispuestos a adaptarse. And uh, at that time, Eric and I made a decision that we're going to build our virtual studio. Some of you attended that studio in Las Vegas. Y en este tiempo... Eric y yo decidimos que íbamos a crear nuestro propio estudio virtual y algunos de ustedes estuvieron en ese último evento de GoPro. Es una 25,000 square foot facility and it's a fully technologically advanced studio. Es una facilidad de 25 mil pies cuadrados y es un, una facilidad muy tecnológica. And I can truly say I'm super proud of this and uh, it's the best studio in the world, the most technologically advanced studio in the world. But building that studio was scary. Pero crear ese fue, fue, daba Because miedo, I did not, I did not know success. how to build a studio, it didn't exist in the world. So I, I was able to build a team of professionals who understand in the event space who understand the technology and bring them together to help me build the studio la, la de los dos. in most cases i was sitting in conversations and I, i did not understand what people were talking about it was too <laughs> much of a technological language y uh, muchas veces nosotros nos sentábamos y teníamos conversaciones y muchas veces no entendía lo que decían porque eran demasiados avances tecnológicos. And there were days when I was scared, Demasiadas very much. palabras técnicas. Y había días donde yo tenía mucho, mucho miedo. And I would come to Eric and say, are we doing the right thing? Is it worth it? Because we're spending a lot of money. We're investing a lot of money into something that we don't know if it's going to work. Yo le decía a Eric, ¿será que nosotros estamos haciendo lo correcto porque estamos invirtiendo mucho mucho dinero en algo que nosotros no conocemos o entendemos? There were days when I couldn't breathe. I was so stressed. Había días donde no podía respirar porque estaba tan estresado. And we were working at that time 12-14 hours every day for three months. Y alrededor de ese tiempo nosotros estamos trabajando 12-13 horas por Y usted how many months? 14 months. 3 months, months. 90 days. Por por 3 meses nosotros estuvimos trabajando imparablemente por 12 a 14 horas al día. Because while Eric was promoting the event and painting the vision what the studio going to look like and what the experience going to be. Uno of the concept No estás cansado de escuchar a personas que te dicen que tú no eres inteligente, que no vas a ser exitosa, que no eres lo suficientemente buena? Uy, que things... el tema de manipulación. Can it happen? Porque todas estas cosas van a suceder. All this test going to continue to happen because all these people going to continue to tell you that you don't deserve it and you cannot achieve Manipulando a la gente totalmente. Todas estas situaciones van a suceder porque va a haber gente que te va a decir que que tú no eres lo suficiente, ¿vale? Vamos a estar de uh, todas estas I'm That the universe going to test you. El universo el you. universo te va a poner a prueba. Universe is testing you if you're serious. El universo te está poniendo a prueba a ver si de verdad estás en serio. Bueno chicos, ya ustedes tienen la idea. Esta gente realmente a lo que se dedica es a esto, a manipular a las personas. Para que al fin y al cabo utilizan todas este tipo de artimañas para que usted termine perdiendo su dinero. Claro, hay Todas estas estos esquemas Ponzi tienen eh, su punto álgido, que es donde todo el mundo está recibiendo su dinero. Usted ve a la gente viajando, usted ve a su vecino que cambió de carro, pero la realidad es la que se vive hoy. Hoy he visto muchísima gente que ganó computadoras llegando a rangos altos y, y que tuvo que vender el carro, tuvo que vender eh, esa computadora que se ganó, o sea... Realmente toda esa gente cuando se acaba, cuando la, la burbuja explota es cuando eh, realmente esta gente vuelve a estar o igual o peor de la situación económica en la que están. Y justamente por eso es que buscan una solución. ¿Cuál es la solución para ellos? Bueno, son buenos metiendo gente, manipulando gente. Entonces vuelven a hacerlo en otra compañía. Chicos, eso es lo que les quería mostrar en este video y nos vemos. Hasta la próxima.